que más me conviene. Amén. Señor Dios de las venganzas, que con la muerte de tu unigénito Hijo te diste por satisfecho de los agravios e injurias del linaje humano, yo te ofrezco los méritos de su nombre y los de tu esclarecido mártir San Blas, que por la confesión de tu nombre ofreció su vida en un holocausto a los acercados filos del cuchillo y te suplico me asistas con tu gracia para que cortando la cabeza a mis vicios y pasiones pueda ofrecerme como sacrificio en olor de suavidad en el altar de la gloria y me concedas lo que te pido en esta novena